Bueno, ¿estamos ya grabando? Sí. Buenas a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo no, más que especial que me trago me cago en todo. Otra vez en mi canal eh, llevo sin subir vídeos desde el viernes, ya sabéis que de lunes a viernes, vídeo diario, directo diario, aunque directo no estoy haciendo porque, bueno, han sucedido un par de cosas en mi vida. Esta última semana un poco trambólicas, pero eh, os prometo que en cuanto se solucione todo, yo vuelvo a los directos diarios. Los vídeos sí que me da tiempo porque, bueno, tengo algún ratillo libre y como... Ya sabéis que yo los vídeos tampoco me los curro mucho, simplemente es información y ventajas para vosotros, para el modo de Warzone o el modo de Call of Duty, pues lo puedo hacer en un momentico. Hoy, como habréis leído en el título, os traigo la mejor clase de la RPK, ¿vale? Sí, voy a traer la mejor clase de, del francotirador para Warzone, la mejor clase de la RPK. Ya he traído la de las duales, he traído la de M4, he traído... ¿Cuál más he traído? ¿He traído la de la TAC? ¿Puede ser? No sé. Voy a traer todas las clases que yo suelo utilizar en Warzone, aunque... Yo en todos los vídeos os voy a enseñar todas las clases por encima y más a fondo la clase por la que va el vídeo, ¿vale? O sea que en este vídeo vamos a ver... Yo ya sabéis que lo hago siempre al revés que todo el mundo. Os enseño primero la clase y luego jugamos una partida online en soft House Para que veáis más o menos cómo va la clase. O sea que vamos a armas. Eh, y voy a hacerme la RPK tal cual desde el principio como la tenéis que hacer. Bueno, yo ya me he colocado aquí abajo las clases... Porque ya las estado todas apuntadas para poder hacerlas bien Vamos directamente a ametralladoras Aquí buscamos la clase RPK Hay que tenerla a nivel máximo, ¿vale? Y vamos añadiendo paso por paso, ¿vale? Lo primero es el Polar Fight, lo de siempre, ¿vale? ¿Puedes poner aspectos? Esto es nuevo ¿Tías? No sabía yo esto Vale, siguiente La óptica, eh, como siempre podéis elegir la que vosotros queráis Pero yo os recomiendo entre la VLK o la Scalover Esa que se llama, a mí me gusta más la VLK, ¿vale? Primero ponemos los accesorios y luego hago los ajustes, el tuneo, ¿vale? Luego de stock tenéis que poner de culata eh, la pesada. De apoyo pesado. Esta de aquí. ¿Okay? La más fea de todas. Exactamente. <risa> luego de rear grip tenéis que poner eh, el grip por 2 que está aquí. Demo por 2. Y luego por último en underbarrel que será acople. Tenéis que poner el f tac Reaper. Ahí lo tendríais. vale. Luego los ajustes serían este uno con 4 para arriba y uno derecha. La mirilla menos 3. Y, menos 1, 60, y eso, menos 1.35 La culata tendríamos que poner menos 4 y más 2.4 La empuñadura tendríamos que poner menos 1 y más 0.45 Y la F-Tag Reaper 0.8 y 0.4 El arma se quedaría tal cual así, ¿vale? Para que veáis, esto te da suavidad de retroceso, más velocidad en las balas, la mirilla tiene más velocidad de apuntar con la mira, te posiciona el ojo más lejano por, para disparar de lejos, esta arma sobre todo para lejos, ¿vale? Aunque para cerca va bien también, aniquila de, ya lo veréis en el multi, de tres tiros más o menos. La culata, estabilidad activa de apuntar, que eso es que cuando vas corriendo pues no se te mueva demasiado la mira el arma, el arma, ¿sabes? Y velocidad de apuntar con la mira. La empuñadura para la velocidad con apuntar a la mira. Estabilidad, lo mismo. Y la Feta gripper estabilización de retroceso para que haya menos retroceso. Y estabilidad en activa al apuntar. Y como veis, muchísima precisión, muchísimo velocidad de apuntado, etcétera Me voy a poner un camuflaje, ¿no? Para la partida. Ver, queda un poco más guapo. A ver qué camuflajes tengo así chulos. Tengo alguno guapo, guapo, guapo. estaba chulo, ¿no? no este mola más. Vale. Así que vamos dentro de la partida. Mientras, pues... Os iba a enseñar las clases, lo que pasa que aquí como veis tengo las clases de Snipping Entonces no puedo porque no estamos en Warzone, chavales Pero si queréis, mientras busca Os puedo enseñar, yo qué sé ¿Puedo enseñar la Fennec? Para que no os aburráis Bueno, mejor pauso el vídeo y eso me lo guardo para otro vídeo Porque es que a ver si me voy a quedar sin ideas Pauso y ahora en cuanto empiece la partida Seguimos el vídeo Bueno, ya hemos entrado en game Allá, ahí estamos RPK amigos míos, vais a flipar, voy a mutar a toda la sala porque me están poniendo nervios, ya llegamos a entrar. Sinceramente a todos... jaja, ah, hostia, tú les triplico el nivel a algunos, eh. A ver, en este mapa sí si o sí me tendré que subir aquí, ¿no? Como veis se, se mueve bastante poco, lo que pasa es que no veo absolutamente una mierda de tan lejos. O voy de FPS, 130, vale, muy bien. A estar grabando, muy bien. A ver qué puedo salir de esta partidita, chicos. Mata bastante rápido ¿eh? O sea, de velocidad de matar es Una barbaridad Y claro, también es el cargador Lo que tiene esto, ¿no? Tiene un cargador súper tocho Entonces, quieras o no, vas a estar pegando balas Todo el rato De puta, tú. Verás que me ha tocado justo una lobby de tryhards que te cagas. Con el vídeo de adubles salió muy bien. Te digo, esto no es una clase para multi, ¿sabes? O sea, me he metido a jugar Shothouse, el mapa más pequeño y más comprimido de todo el juego. Con una puta RPK de rango largo. Queráis o no, no voy a matar demasiado. Yo creo, eh. A lo mejor ahora empiezo a meter mazo a tiro. A ver, me voy a poner en el centro. Ahí arriba me está rayando un poco. Es que, hermano, salen, salen de. Vamos. Por fin mato a uno, por fin. Por fin, hijo de puta. ¡No! Estoy sí, manquísimo, es la primera partida del día también. Es que lo que digo. O sea, el caso es que a mi abuelo lo han ingresado en el hospital y estoy grabando un vídeo. Estoy yo atento de él y todo el rollo Pero como no puedo ir a visitarle He tenido un rato ahora para grabar Por eso digo, no he calentado ni nada Estoy jugando a lo fresco, cabrón Esto en, en, en 30 segundos empieza a matar, eh Y ya empiezo a matar el triple ya ¡yas! Joder, tío ¿Marcado para todo el equipo, puesto. ¿Por qué? Bueno, que pesada ahí arriba, ¿no, tío? Vamos no a ir por ahí, ¿verdad? Me gusta campear, pero es que literalmente vienen casi todos por ahí Por ahí, por ahí Por campero, me la merecía un poco, ¿eh? Fíjate que me la merecía un poco ¿Veis? Es que con la cantidad de balas que tienes da igual que falles O sea, tienes una barbaridad Son 75 balotes, ¿eh? No me hace falta recargar, hermano No me hace falta recargar Me está dando cuenta ya, ¿no? Ahora mismo sí que estoy empezando a matar ya A ver, voy primero todo el rato en realidad, ¿eh? Una barbaridad esta arma, lo digo de verdad, tío La siento como demasiado soft, ¿sabes? Muy limpia, tío A la hora de matar Es tan, tan, fácil de usar, tío Es muy sencilla, tío Se siente muy, muy, muy fácil, ¿sabes? Al menos el tema del recoil y tal es una barbaridad Joder, puta, ese me ha pillado cambiando de arma Creo que hay una ahí a la izquierda, tío, pero... Así, partito Ríos. Ya, le he matado a 5 pibes. A 5 pibes, eh. Fallando balas. Y me sobran balas, tío. La madre que lo parió, tío. Bandí, cabrón. uno para el Harrier. ay ¡Oh! Me quedaba uno para el Harrier, puto perro, tío. No de vídeo, nueve minutos ya. Adelante. Tío, puta escopeta asquerosa, tío. Me da Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Me sale otro cutá 300 ahí. No tiro ninguna puta racha, soy un puto mongolo, tío. A... Estaba tenso, tenso, tenso, tenso No hablaba Oye, 30 pepos ya, eh Mr. Will Rex ha llegado, cabrón Dios Para capullo Ahí he visto lo que revienta, ¿verdad? O sea, sois conscientes de esto No, he cogido una escopeta, hermano. Adelante. Ya, es de escopetas, tío. Pegar toñas, tío. Si esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad, tío. Esto es una barbaridad, lo digo de verdad. ¿De ¿Dónde me está matando, tío? ¡Bah! ¡Qué asco de cebadoras, tío! Uy, qué pesada la peña con la escopeta, tío. O sea, de lejos lo estáis viendo, ¿no? Ese pibe está jugando a jugar de lejos Le estoy partiendo el culo rápidamente Y de cerca, también se lo estoy explicando a la peña, ¿sabes? He visto a un pibe al fondo Ese, vez Ese me lo explica a mí Vamos absolutamente con la misma arma pasa que él lleva 30 Yo llevo 38 Espérate que ahora por hablar me va a dar en todos los dientes, ¿sabes? Estoy hablando por WhatsApp No veo un coño, tío. Joder, hermano. Segundo, me voy a mutear un segundo. Ya está, que me van a del hospital. Continuemos. Ahora ha venido el perro, claro, me ha escuchado hablar y pensé que estaba hablando con él. Madre que los parió. Tienen que estar acabando ya la partida, eh. ¿Cuánto llevo 12 minutos de vídeo, es muy largo, yo creo, eh. Pero bueno, vamos a acabar la partida por acabarla ya. Voy a salirme del punto para que acabe ya antes. ¿Cuánto queda? De 8 segundos. Hostias, es que se va a hacer muy larga. Yo creo que voy a ir cortando, eh. Okay, voy a cortar ya. O sea, ya habéis visto cómo es el arma, ya tenéis la clase hecha. Simplemente por alargar un poco el vídeo y que no se me quede mi contenido vacío. Os meto esta partida de fondo luego. Además, tío, esto es un gameplay 2.0 de toda la vida de Dios, de Willy Rex. Los típicos que hacían ellos que se grababan y saliese lo que saliese, lo subían. Y eso mola, mazo, tío. Lo más, lo más puro que vais a ver dentro de YouTube y dentro de Call de, Duty. Perros asquerosos, charnosos, hueleculos. Eh, os quiero, os adoro, os amo. Nos vemos en un próximo vídeo, muy próximamente, muy pronto, mañana mismo, sobre la misma hora seguramente. Nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Un besazo a todos.